Señor, como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo. Al Señor. Yo amo Como la confesión de Pedro, que decía que amaba al Señor. Yo amo al Señor. Por último, confesemos. Señor gracias te amo. Yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Tal como la confesión de Pedro, que decía que amaba al Señor. Glaube, yo amo al Señor. Yo amo al Señor. 아버지 하나님 주님께 사랑에 한 감사항을 올려드리는 금요일 저녁입니다. ofrecer la fragancia de amor hacia Dios Padre Señor. 이 오remos juntos por ese servicio. 이 오remos juntos. 이 오remos juntos. 이 오remos juntos. 이 오remos juntos. 이 오remos juntos. 이 오remos juntos. 이 찬양이 무엇일까 우리 오remos 때이 마음의 juntos. 올려드리고자 미리미리 준비하여 예배하고 찬양하며 juntos. 모임하며 나오는 것을 봅니다 사람 Amoros hermanos yo tengo un testimonio, eh, un hermano de mi parroquia, solo dentro 아빠, de, de su familia, solo él eh, uh, asiste en la iglesia central, y su padre, en caso de su padre, hace mucho tiempo no hangar, asistiendo en la iglesia, y su mamá tampoco no asiste a la iglesia 열심히 열심히 por su problema personal y este hermano oh, está preparando el examen para ser funcionarios pero en el día examen eh, él no podía pasar este examen por eso ese día el padre le dijo oh, y este padre le recomendó que congregara a la iglesia que está cerca de su casa porque no tenía mucho tiempo para preparar más por el examen. Por eso ese hermano solo una vez como asiste, asistió a otra iglesia para obedecer la palabra de su padre porque él, él es muy estricto. Pero es, eh, el, 그러니까, después de asistir al culto, 말씀이었고, uh, ese hermano me confesó que la prédica de dicha iglesia era muy buena, porque 거예요. como le gustaba 말씀하시면 que 말씀하시면 ese pastor pasaba la vida, la, vida la, la, vida la vida de los antepasados en aquel entonces pero este hermano dijo que uh, el otro pastor nunca ha indicado sobre el pecado y ni había la interpretación de los versículos bíblicos pero desde ese día este hermano regresó a la iglesia central y ni una vez faltaba el culto y están llevando la vida cristiana con mucha felicidad en ese santuario de hecho, el camino de la santificación no era fácil. No es fácil. Como dice Mateo, es un camino angosto que a la gente no le gustaba. Para nosotros tampoco es fácil, pero sabemos que esto es la voluntad de Dios. Debemos despojarnos de todo el pecado hasta derramar la sangre. Esto es lo que quiere nuestro Padre Dios. Y esta palabra de la vida fue recibida por nuestro Paso Principal Mientras nuestro pastor principal ha dedicado mucho tiempo hasta que, recibía, hasta que recibió toda esta serie de las predicas. A través de Mami Megos también hemos recibido muchas gracias. No, no solo nosotros, sino muchos miembros de extranjeros también han recibido la vida nueva a través de la enseñanza del pastor principal ahora pensando en el amor de Padre Dios que nos permitió la nueva vida a través de la enseñanza verdadera y también considerando el amor del Señor que está siempre con nosotros cantemos juntos 하나님, Dios nunca me desanima Siempre me protege con equidad y gracia Dios nunca me desnime Siempre me protege Con equidad y gracia Oh tu fidelidad Líderes, Líderes, Líderes, Líderes, Líderes, Líderes, Oh, no. desde ahora oh, no. y para siempre oh, no. Dios nunca me desanima Dios nunca me Siempre me protege con equidad y gracia. O tu te desampararé. Mi El Señor te prometió. Mantiene su palabra palabra. Y para Dios nunca me desanima Siempre me protege con equidad y gracia Que te dé vida. No te desampararé. Ni te dejaré solo. el Señor que prometió su palabra Yo confío en que me protege Desde ahora y para siempre Dios nunca me desanima Te protege, con de O Viajaría. El Señor que prometió sí, sí, sí. Mantiene su palabra Yo confío en ti Él me protege Desde ahora y para siempre Siempre me protege con equidad y gracia Otro oh, tu fidelidad Otro oh, tu fidelidad no te estamos en amor del Padre Dios que siempre está con nosotros y gracias Señor que siempre protege nuestra vida el Señor que prometió mantiene su palabra yo confío en que él me protege desde ahora y para siempre Dios nunca me desanima siempre me protege con la que da mi gracia siempre me protege Dios nunca me desanima. Siempre me protege con equidad amor. Oh, tu fidelidad. tu fidelidad no te sanarás ni te ni te El Señor que prometió su palabra Yo confío en que Él me protege Desde ahora y para siempre Oh tu fidelidad Oh fidelidad Te desampararé Padre Dios que siempre está con mí, Muchas gracias Ni te dejaré El Señor que permitió, Mantiene su palabra Él me protege desde ahora y para siempre. Yo confío en que Él me protege desde ahora y para siempre. Hay, aunque hay muchas cosas que no puedo ver, me siento como si todo estuviera como Dios. Aunque todo el camino se ve oscuro, Dios jamás comete error. Solo mir seguimos al Señor que es nuestra luz. Entonces desparece poco a poco la oscuridad. Pronto veréis la luz claramente creada por Dios. Aunque todo el camino se vivo oscuro, Dios jamás come Aunque tome el camino desviado, o mi corazón se siente adolorido. La razón por la que tengo el gozo es porque Dios jamás comete errores. Aunque tome el camino despiado o mi corazón se sienta dolorido tomaremos el camino plena, planeado por nuestro Dios con obediencia es porque Dios jamás comete error aunque mi plan vaya en contra de mi pensamiento o mi deseo sin caída sin esperanza la razón por la que confío en el Señor que me guía Es porque Él conoce mi camino Que tendré que tomar Aunque la oscuridad de la noche es bien profunda Como si no se alumbrara. Dependeré del Señor Esperando mi fe, porque confío en Dios, aunque hay muchas cosas que no puedo ver ahora, me siento como si todo estuviera como niebla, mi, venga mi destino, Jamás tendré temor porque dependeré todo del Señor. Entonces desapareceré poco a poco la oscuridad. Pronto veré la luz claramente criada por Dios. Aunque todo el camino se ve oscuro. Dios jamás comete error. Aunque tome el camino despiado, o oh, mi corazón se siente adolorido. el camino, cualquier camino, porque estamos juntos con nuestro Padre Dios, Señor. Los hermanos en la fe. Aunque mi plan vaya en contra de mi pensamiento. O mi deseo se caiga sin esperanza. La razón por la que confío en el Señor que me guía.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 entonces aunque hay muchas cosas que no puedo ver me siento como si todo estuviera como venga mi destino jamás tendré temor porque dependeré todo el señor Despareceré no, poco a poco la oscuridad, pronto veré la luz claramente creada por mí. la razón por la que tengo el gozo padre dios que nos dio la, el gozo verdadero y dios que nos permitió la fe que siempre podamos gozarnos muchas gracias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 Mi destino jamás tendré temor porque dependeré todo del Señor. Entonces, les parece poco a poco la oscuridad. Pronto veré la luz claramente creada por Dios, aunque todo el camino se ve oscuro. Dios jamás comete error, confiamos en Padre Dios, levantando los brazos, cantemos, entonces desparece poco a poco la tiniebla, pronto veré la luz claramente creada por Dios, aunque todo el camino se ve oscuro, Dios jamás comete error, Dios, Dios jamás comete error filmando, noches de ayer, de ayer, noches de de ayer, noches de ayer, noches de ayer, noches de de ayer, noches de de ayer, noches de ayer, noches de ayer, noches de ayer, noches de ayer, noches de ayer, noches de Avozio a la siluca y mamá de chile, mucha nava, mi mamá de chile, de chile, de Dios. mi mamá de chile, de 앞으로도 배워 다이아드로 무리에 불할 수 없습니다. 오직 아버지 하나님의 은혜가 있어야 합니다. 성경에 있어야 합니다. 우리의 노력이 필요합니다. 아버지 2019년 새로운 마음으로 Mientras cantamos también, esta, esta alabanza, ¿a quién nos acordamos? Que ¿A líderes, que pero no? que eh, Durante jugo. la reunión de y la oración de, de Daniel hemos 1910. cantado 1910, muchas veces. <tose> Esa alabanza será cantada en, en la <tose> festividad el reino de los cielos. Y hoy, la directora Pong va a mostrar uh, la danza que haremos juntos en el reino Celestial. 네. Junto con la directora Pong vamos a danzar juntos. ¡Vaya, wow, me No la bien bien. ¡Qué hermosa de es! Poner, <tose> <diril> su, <tose> <up -sum> pero no, no puedo <tose> dejarla <tose> con ese vestido. Usted ustedes han visto muy el muy vestido, ¿no? pero ustedes quieren ver cerca, Hoy vamos a tomar el trit, Celestia, no? junto <tose> con nuestra El tren que dirige al aire del cielo nos llama, pero la gente no sabe porque está mirando los hombros. El arca dirigida al aire del cielo nos llama, pero la gente no sabe porque está buscando la autoridad. Hermanos y hermanas, vengan al Señor. Que todas las joyas preciosas, celestiales, es de nuestro Señor. Dejando toda la codicia, seamos a los hijos del Señor. Dejando toda la codicia, seamos los hijos del Señor. Cuando el tren dirigida al Señor nos llama, vamos juntos hermanos, con la fe. Cuando el arca dirigida al Señor nos llama. Hermanas, vamos, tomas a la cruz. En el camino dirigido a la del Cielo, suenan trompetas. Los ángeles celestiales nos dan la bienvenida. Padre Dios celebrará la fiesta en esta tierra. Padre Dios celebrará la fiesta en esta tierra. Cuando el tren dirigida al hilo del cielo nos llame, la gente no sabe por qué está mirando el oro. Cuando el arca dirigida al cielo nos llame, la gente no sabe por qué está mirando la autoridad. Hermanos y hermanas, vengan al Señor. Porque todas las joyas preciosas celestiales es de nuestro Señor. Dejando toda la codicia, seamos los hijos del Señor. Dejando toda la codicia... Seamos los hijos del Señor. Cuando el tren dirigida al Señor nos llame. Vamos hermanos con la fe. Cuando el arca dirigida al Señor nos llame. Hermanas, vamos tomando la cruz. En el camino dirigido a la ira del cielo suena la trompeta. Y los ángeles celestiales nos dan la bienvenida de una alma falta y vamos juntos todos al ira del cielo. Padre Dios, celebrada la fiesta en esta tierra.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 ¡Vamos! Adiós mundo, ahora me voy Me voy antes que llegue la gran tribulación El sufrir en este mundo ya se terminó Este es el día de la final de victoria El victoria final es la nueva de Eresaldá Adirán, Adirán, Aradío. En el camino de Adirán nos hemos encontrado con nuestro Señor. Adirán, Adirán, Aradío. En el camino de Adirán nos encontramos con nuestro Señor. Adirán, Adirán. En camino de Arirán Nos encontramos con nuestro Señor Si sí, nos encontramos con el Señor Podemos ir al cielo En el camino de Arirán, nos encontramos con nuestra señal. Arirán, Arirán, Aradillo. Arirán, Arirán, Aradillo. En el camino de Arirán, nos encontramos con nuestro señal. Alteza la felicidad. Si nos encontramos con el Señor, podemos ir al haciendo. con nuestro señor de la, la felicidad si nos encontramos con nuestro señor podemos ir al cielo si conoces al señor de la, la felicidad nos encontramos con el señor podemos ir al cielo si conoces al señor Podemos ir al cielo si ¿Sí conoces al right. Señor. Podemos ir a la nueva salida si me conoces al Señor. A, me right. Right. a Dios, Dios el Padre, quien nos ha dado right. la esperanza celestial. le damos gracias. Nuestro amado Admirador Dragon Nimni nos ha tomado juntos el tren celestial y danzar juntos y. Gracias al Pastor, a 파스토라 디렉토라 우리 함께 성령 충만 다니엘 están llevando a cabo la reunión especial de la del so de Espíritu Santo, Santo. y ahora hemos juntos por, por esta 감사합니다. reunión. 처리할 수 있고 또 밤마다 불을 수 있는 복된 재단을 인도하심에 감사합니다. 원자님의 기도가 있기에 우리 또한 능력을 받고 불을 받고 받을 수 있습니다. 기도는 영의 호흡입니다. 우리가 호, 숨을 호흡을 멈춘다 한다면 어찌 그러나 날마다 호흡할 수 있도록 앞에서 친히 인도해 주시니 우리들이 수월하게 기도할 수 있고 찬양할 수. 있고, 오 아버지 배 마음이 내려놓을 수 있고 위로가 되어 주시고 소망이 되어 주시고 기쁨과 감사함이 넘쳐날 수 있습니다. 우리가 받은 은혜와 사람들이 수 있게 하여 주시고 더욱 충만한 능력을 받아 나아갈 수 있도록 역사하여 주옵소서. 기도해 주셨고 말씀해 주셨듯, 우리들이 날마다 내일마다, 매 순간마다 성령의 충만함을 받아야 할 것을 말씀하여 주셨습니다. 성령의 불세례로 우리가 날마다 허락하여 주시어서, 어떠한 순간이란다 할지라도 성령의 주간 음성을 밝히들어 나갈 수 있는 우리 모두가 되어지게 하여 주옵소서 인도하는 사랑하는 원장님께도 아버지의 사랑과 은혜로 감동함으로 구워주시길 원합니다 머리끈부터 발끝까지 강구가 남주시고 어떠한 상황과 순간에서도 이 단을 지키시며 나아오셨습니다 우리 성도님들에게 한 사람이란다 할지라도 손잡아 주고자 하셨고 찬양 중에 기도 중에도 불을 끌어 내릴 수 있도록 기도를 인도하여 주셨습니다 원장님 또한 주간 한 주간 또 기도는 은사진배 가운데도 함께 해 주시어서 다음 주 은사진배까지도 잘 준비하여 수 있도록 은혜 더하여 주옵소서 어찌하든 믿음 심어 주시고 어찌하든 천국의 소망 심어 주시고자 오늘도 함께하여 주셨습니다. 이렇게 항상 매 순간순간이 당회장님의 마음으로 어떤 우리 아버지 하나님의 마음을 알기에 주님의 마음을 알기에 이렇게 해 주심을 볼수 있습니다 우리 마음에도 감동을 받고 끝나는 것이 아니라 우리 또한 또 원장님을 닮아 나아갈 수 있는 삶이 되어질 수 있도록 은혜 더하여 주옵소서 감사하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 사랑하는 성도님들 우리는 이 길을 진정 Debemos tomar este camino con gozo y gratitud. Los pastores han preparado la alabanza especial y viendo la alabanza de pastores, cantemos juntos. Están confiados ante la, aunque Somos discípulos no Señor, si tomamos la, si que... Deleinos celestiales, estaremos juntos. Tomando las manos entre sí, hacia Nueva Resolém, corremos juntos. Yo cantaré por siempre allí, su amor en el cielo. Y cuando enció. Este yo cantaré como siempre a ti, su amor. Gracias, gracias, gracias Señor gracias, gracias, gracias, señor. gracias, gracias. gracias al Señor, te a Señor. Te amamos al Señor. Te amamos. Te amamos. Te amamos al Señor.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 Esporta, ya A vos te 아버지 de los hermanos. A vos te salgas de los hermanos. A vos te salgas de 수 있도록 de los hermanos. poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda puridad, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Cuando nos venga, ¿a quién esperamos? Todos nosotros nos volveremos a la luz que saca la oscuridad. Y les esperemos el poder sin precedente. Seremos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el mundo verá y gozo que está en nosotros. La paz que el mundo no puede darnos. Dios del Espíritu Santo que renovará todo el mundo. Cuando nos venga, ¿a quién esperamos? Todos nosotros nos volveremos a la luz que saca la oscuridad y recibiremos el poder sin precedente. Nos seremos en Jerusalén, en toda Judea. Samaria y hasta lo último de la tierra todo el mundo verá el gozo que está en nosotros la paz que el mundo no puede darnos Dios el Espíritu Santo que a todo el mundo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 ...y hasta lo último de la tierra. Todo el mundo verá el gozo... ...y estar nosotros... ...y la paz que el mundo no puede darnos. Nos seremos en Jerusalén... ...de toda furia... ...en Samaria... ...y hasta lo último de la tierra verá el gozo que está en nosotros y la paz que el mundo no puede darnos y la paz que el mundo no puede darnos y la paz que el mundo no puede darnos A la Agradecer a la ley de los reyes. El amor del Señor eternará. A la patria. A la patria. Adiós bien, el Señor Todopoderoso está con nosotros, para siempre, para siempre. Adiós bien, al Señor Todopoderoso está con nosotros, para siempre, para siempre. Adiós bien. Al Señor Todopoderoso, Ellos está con nosotros para siempre y para siempre. Adiós pie, a ley de los reyes, agradecer Su amor. Su amor es eterna. Alabale. La patria. Adiós pie. Al Señor Todopoderoso está con nosotros. Para siempre, y para siempre. Adiós pie. Al Señor Todopoderoso está con nosotros. Siempre y para siempre. Alabadle. Alabadle. Alabadle. Alabadle. A Dios bien, al, a, a al Señor todopoderoso que está con nosotros para siempre y para siempre. Adiós, bien, al Señor todopoderoso que está con nosotros para siempre y para siempre. Para siempre. Mami Me va del mundo a Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, de espíritu con el poder del pastor la gracia de dios padre y las palabras Está marchando El ejército fuerte del Señor Su gloria brilla Luminosamente Alaba la canción de victoria Alaba al Señor La canción victoriosa Nadie no rivaliza El ejército del Señor Nuestro capitán Es Jesucristo Si sigo al Señor Nadie no Rivaliza. El ejército del Señor Nuestro capitán es Jesucristo Si sigo al Señor Nadie nunca rivaliza El ejército del Señor El Señor Está marchando El ejército fue del Señor Su gloria brilla Luminosamente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 Nadie no rivaliza ejército del Señor. Nuestro capitán, es Cristo. Si sigo al Señor, nadie no rivaliza ejército del Señor. Nuestro capitán, ese es Cristo. Si sigo al Señor, nadie no rivaliza ejército del Señor. de no rivalice el sudo este del señor Jesús Le damos toda la gloria a Dios, el Padre. Amados hermanos, no podemos cesar aquí. Con el corazón, Pastor Pastora Interino, por favor. Viendo el letrero de verano, por favor, comparte de nuevo el tiempo con nosotros. A la ley de los reyes, al Señor y los señores, cantaremos juntos el nombre de nuestro Señor quien recibe la gloria el Señor de la gloria el Señor de la resucitación alabemos juntos el ley de los reyes el Señor de los señores el Señor de la resurrección Jesús el ley de los reyes el Señor de los señores el Señor Todopoderoso de la Resurrección es Jesús. El Ley de los Reyes. El Señor en los Señores. El Señor Todopoderoso de la Resurrección es Jesús. El Señor en los Señores. El Señor en los Señores. El Señor Poderoso de la Resurrección es Jesús. Jesús, el ley de los veces, el señor de los señores ley de los reyes el señor de los señores el ley de los reyes el señor de los señores su nombre es Jesús Sí. A ley de los reyes, señores y los señores, Eres vencedor de la guerra. Solo nuestro Señor puede ser nuestra fuerza y el poder. Y nuestro Salvador Padre Señor Reciba toda la gloria Jesús Esperamos Señor quien vendrá con la nube de la gloria Quien le dará para siempre Es Jesús Quien vendrá con la nube de la gloria Quien recibirá la gloria para siempre Quien le dará eternamente Es Jesús Padre, te amamos, Señor, gracias, todos nosotros, recordando el amor del Señor y de Pastor, cambiemos, para ser el gozo de nuestro Señor y de Pastor, ciertamente lograremos el Señor es la resurrección, el Señor es la fuerza el señor de la victoria el señor de la gloria el señor el amor solo señor esperamos señor te amamos padre miramos mire padre escuche fruto de pastor fruto del pastor padre esperamos mira nuestro corazón que espera nuestro pastor y nuestro Señor y escuchen nuestras oraciones escuchen nuestro deseo gloria, reciba la gloria Padre esperamos Padre esperamos la gran providencia a través de pastor realizará la, la providencia de Dios lo no creemos a través del pastor reciba la gloria Mammy, a través de Mami, a través de nosotros le lealice la gran providencia la voluntad de Dios Padre esperamos Padre anhelamos Padre la providencia de Dios la respuesta de Dios la bendición de Dios a través de Pastor, le dice Gloria, reciba la Gloria, gran Gloria, gran bendición, donde eran. Amados hermanos, muchas gracias, te amamos mucho. A través de usted, vamos juntos al castillo de Pastor en la Nueva Jerusalén. A través de ustedes Vamos a hacer el gran consuelo De nuestro Padre Dios El gran gusto de Padre Y la gran gloria de Padre Padre reciba Nuestra fragancia Atravese A través de mí. Reciba la gloria Reciba la gloria Y derrame la bendición Y derrame la respuesta Reciba Jesús Jehovah. Aleluya, Aleluya Jesús. Jesús. Padre, reciba gran gloria. Otra vez, otra vez. Otra vez. Nuestra tristeza se convierte en la bendición más grande. Si desaparecen algunos, pero ellos van a regresar otra vez. El mundo está mirando a Mamí. Entonces nuestro Padre Dios nos le compensará con gran gloria y la bendición. Y con nuestra alabanza vamos a acercar este día de bendición y a través del poder del pastor se extendiera aún más el Evangelio de la Santidad. Así, decimos la providencia de Dios. Habrá un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento en la tierra. Desde el norte, el sur, el este y el oeste. Va a haber un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento en la tierra. Habrá, a través del Evangelio de la Santidad, a través del poder del pastor, se de llenará toda esta tierra. Desde el norte, el sur, este, oeste. Va a haber un aviomiento en la Tierra. Habrá un aviomiento. En misión? hombre. Habrá un aviomiento. Emisión ¿Hombre? ¿Hombre? hombre. Desde el norte, el sur, oeste y este. Habrán un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento en, en la misión de mujeres. Habrá avivamiento en la misión de mujeres desde el norte y sur. Este y oeste. Habrán avivamiento en mami. Habrá un avivamiento en canal. Habrá un avivamiento en los jóvenes desde el norte y sur, este y oeste. Va a haber un avivamiento en Mami. Habrá un avivamiento en los estudiantes. Habrá un avivamiento en las fibras filiales desde el norte y sur, este y el oeste. Va a haber un avivamiento en Bambi. Habrá un avivamiento. Habrá un avivamiento. Desde el norte, el sur, este, oeste. Va a haber un avivamiento en Mami. Habrá un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento se extendiera aún más el poder del pastor junto con el evangelio de la santidad y muchas almas de esta tierra va a conocerlo va a haber un avivamiento en la tierra Santa. y Padre Dios nos convierte como la iglesia ardiente con el fuego del Espíritu Santo Están arriente con el fuego del Espíritu Santo, aleluya cuando venga el Espíritu Santo se revela el poder todo se convierte posible la bondad, la bondad está aquí. Aquí existe la luz que saca la oscuridad. Con el poder no temer nada. La bondad, la bondad está aquí. La iglesia que quema con el fuego del Espíritu Santo. Aquí está el fuego del Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón hacemos el nombre del Señor quemamos nuestro corazón para entregarla, compartir la luz. Vamos a compartir el fuego del amor para el Señor. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo se revela de poder. Todo se convierte posible. La bondad, la bondad está aquí. Aquí está la luz que saca la oscuridad con el poder no temer nada, la bondad la bondad está aquí la iglesia que ardiente con el fuego del Espíritu Santo con todo nuestro corazón hacemos el nombre de nuestro Señor nuestro corazón está ardiente con el fuego para entregar esta luz Compartimos este fuego del la iglesia ardiente con el Espíritu Santo. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo. Aquí viene el fuego del Espíritu Santo. Nuestro corazón está ardiente para entregar esta luz. Compartimos este fuego del amor. La iglesia ardiente con el, con el Espíritu Santo para el Señor. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo. Aquí viene el fuego del Espíritu. Con todo nuestro corazón. Hace el nombre de nuestro Señor. Nuestro corazón está ardiente. Para entregar hasta la luz. Compartimos el fuego del amor. La iglesia ardiente. El Espíritu Santo por el Señor. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo por el Señor. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo por el Señor. Como quema nuestro corazón y nuestras almas con el fuego del Espíritu Santo en el año 2019. Aleluya. Ahora, corrimos Para la gloria del Señor Ahora, corrimos Han hecho muy bien Han trabajado muy bien Sin embargo Hasta que cumple la voluntad de Dios Hasta que se revele la gloria del Señor Corremos continuamente Ahora, corremos más vigorosamente. Ahora, corremos. La gloria del Señor está enfrente de los ojos. Ahora, corremos. Para la gloria del Señor. Corremos como el sol rojo que sale. Ahora corremos con más vigorosamente. Ahora corremos. para ver ciertamente la gloria del señor ahora si corremos hacia hasta la nueva Jerusalén, hasta que lleguemos allí nuestra carrera no cesaremos no cesará tomando la mano del pastor principal hasta que lleguemos el castillo de pastor de la nueva Jerusalén, nunca cesaremos nuestra carrera Ahora corremos con más vigorosamente Ahora corremos La gloria del Señor está enfrente de los ojos La gloria del Señor está enfrente de los ojos Ciertamente veremos la gloria del Señor. A través de mami, a través del pastor, la licia, la providencia de Dios. Aleluya. Ahora le damos gracias a la pastora Suchen quien se encarga ah, el puesto ah, en vez de nuestro pastor principal. Pon ese corazón, llena nuestro corazón. 아니하고, Nunca cesaremos uh, uh, uh, uh, grabar, grabar este corazón. 기하여서, 부르시고, eh, 네, oremos juntos, juntos por la pastora Susan y por la reunión de la sanidad divina del próximo próximo semana. Abote a ti, yo te tu a mi madre, si me supones a la agencia, tu a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 yo te lo puedo decir, yo te lo puedo decir, yo te a puedo te lo puedo yo te yo te te yo Amos ah, hermanos. 종님들, 원장님, hoy junto 이즈 con 이즈 los pastores, con la, de la directora de y pastora Ay. estábamos Ay. muy felices, 네, ¿no? Y otra 행복하셨습니다. vez le expresamos nuestra felicidad Ay. con gran Ay. aplausos. Muchas gracias. <tose> Estamos aún más felices <tose> al ver a la directora Bonlimi con un vestido hermoso y nosotros también nos convertiremos así hermosamente. Aunque con los pastores han participado con todo corazón Si los eh, miembros no hubieran estado con nosotros No podríamos sentir esta felicidad Por último, confesemos juntos la última alabanza Expresando la gracia entre sí Desde muy antes, desde el pasado, en el cielo, leído del cielo, ha planeado la providencia de Mami, hacía mami. Padre Dios la mira y dice le gusta. Creo por mi mano preciosamente. Sí. Debido a ustedes, me siento muy gozoso. Yo los amo. Expresemos entre sí. Te amo. Bendice a su corazón. Entregamos, entrego nuestro amor. Desde muy antes, en el reino del cielo. Planeado la providencia hacia mamá. mirándola, Dios dijo que le gusta, y añadió que lo, uh, lo creó con mi mano preciosamente. Gracias a ustedes, me siento gozoso, y los amo. Gracias a la directora Mulini. te amo a la directora Mulini. Te bendice, a su corazón, al corazón. De la directora Mundini, entregamos y nuestro y amor. Pastora Sutendi, te amamos. Te bendicemos. Con el corazón del Pastor Bullet, Principal, Bullet, gracias por guiarnos. Al corazón del Pastor entregamos y nuestro y amor. Los ama, amamos Muchas gracias por visitarnos y cuidarnos Al corazón de los pastores Le Entregamos nuestro corazón Entre sí, confesemos Muchas gracias por estar juntos con nosotros, espero que uh, llegamos juntos hasta la Nueva Selin con mucha fuerza, a su corazón entregamos nuestro amor, entregamos nuestro amor. gracias por permitirnos esta abundancia de la gracia padre muchas gracias 이제 이제 si va, si 찬양 중에 큰 은혜로 함께 주시고 우리 마음에 충만함이 펴짐에 감사합니다. 이처럼 사랑의 뜨거웠던 우리 수련회 캠프파이어의 감동을 다시 한번 느꼈습니다. 다시금 새롭게 결단하고 다짐하였던 바, 우리 마음에도 또 새기고 이룰 수 있게 하여 주시고 이젠 한 영혼 한 영혼, 한 사람 한 사람이 얼마나 소중하고 귀합니다. 모두에게 이 사랑과 은혜를 나눌 수 있는 더 크고 Dios Padre, posa tus manos sobre tus hijos en esta hora. Que la gracia que han recibido esta noche sobreabunde en sus vidas y que puedan recibir la fortaleza para que puedan clamar a ti en oración. Que puedas. Pa Velar también a los pastores hermanos y hermanas que han viajado de todo el país y sujeta cada volante de todos los vehículos que pertenecen a la iglesia, los miembros para que puedan llegar a casa sanos y salvos, que puedan dormir bien con tu fuerza que no se sienten cansados hoy, donde quiera que se encuentren los hijos de Dios, que las fuerzas del diablo enemigo Satanás sean destruidas. Partidas. Y que tus hijos estén seguros con el muro ardiente del Espíritu Santo y con los ojos de nuestro Señor, que son como una llama de fuego. Que los labios, las manos, los pies, que cada evangelista sean bendecidos. Pido tu gracia sobre gracia para que podamos prepararnos para el día de reposo de mañana, con máximo cuidado. Dios Padre, gracias, he orado en el nombre de nuestro Señor Cristo. Amén. Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo. Es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.